Bueno, en el día de hoy seguimos acá con los clubes de barrio y estamos en presencia con Ariel del club Quinta de los Pibes. Muy bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fede? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por, por venir acá a lo que es el estudio de la hora de Burlingame. No, a ustedes, a ustedes, como siempre le digo. Esto a mí me gusta comentar cómo cómo estamos, cómo venimos y nada. Acá estamos para los que manden. Sí, seguimos con la, con la idea de, de que la gente, los vecinos y las vecinas de Hurlingham conozcan los clubes de barrio y, en, y invitamos a los presidentes de, de los clubes. Eh, ¿Cómo anda un poco Quinta de los Pibes? Y Quinta de los Pibes anda siempre dando trabajo. Siempre dando trabajo, siempre a la corrida, pero, pero bueno, más en esta parte del año que ya uno va terminando el año, no vamos diagramando muchas cosas y y el balance pienso que es bueno, la sí. gente que viene ve el club distinto, ve cambiado, eh, los arreglos que uno hace, la, tratar de mantenerlo también y por lo que nos basamos en el día a día por lo que la gente habla. ¿no? Sí, sí, eh, eh, fueron los lo dos años de pandemia y después de los dos años de pandemia ustedes agarraron, pintaron la cancha, pintaron la, las tribunas, eh, mantuvieron la, la base del club, eh, eso es con, con mucho esfuerzo, ¿no? Sí, mucho esfuerzo, mucho, muchas opiniones de mucha gente. El tema de los baños también, que yo los siempre baños, hago hincapié en eso, porque el tema de los baños para mí es importantísimo. Van muchas, tenemos muchas actividades, claro. Hay muchas nenas, muchos mm. nenes chicos, y, y el baño es importantísimo. ¿viste? Es, es verdad, porque en una jornada, vamos, vamos a ser realistas, en una jornada de sábado, ponele, de, de local en el fútbol infantil, Van muchos chicos al baño, entonces sí, tiene sí. que estar la, las cosas bien, ¿no? Sí, estamos hablando, ponele la categoría 2016, sí. tienen 6, 7 años. Y, y nada, de, de ahí para arriba, imagínate, 100 chicos locales, 100 visitantes. ¿Los visitantes también? Eh, 100 padres locales, 100 visitantes. <risa> claro, y claro. Tenemos que estar a la altura, siempre, qué sé yo, yo el tema de la limpieza en el club, el mm. tema de estar ordenado, el tema del baño más con esto que pasó la pandemia, que uno tiene que tener ciertos cuidados, sí. y, y bueno, creo que estábamos a la altura, y porque la gente nos decía, jornada de futsal, venían el mujer al, al buffet y usted el presidente, sí, soy el presidente, mm. Yo, uh, acá que no van y, a y acá, sigo. claro, viene, no, viene el garrota. Me daban la mano mm. mujeres, mirá, por mis hijos mirá. mujeres, me decían, los felicito, es el único club, eh, Bien. todo Burlingame que podemos ir al baño. mira y viste, qué sé yo, quiere decir que tan mal no, no, no estamos, viste, uno siempre trata de tirarse abajo. Está bueno que, que te lo vengan a decir gente de afuera viste, porque capaz es como que gente de adentro y vos decís, nada, no, bueno este lo tengo conmigo, no, decir, no, no, ¿entendés? No, no, no, nosotros escuchamos mucho a la mm. gente de adentro, Bien. de afuera, Bien. a todos si vemos algo mal y, y tenemos que reconocer, estamos haciendo algo mal, vamos a atacar eso que estamos haciendo mal, No somos perfectos viste. Mm. ¿Hace cuántos años sos presidente de Quinta de los y, Pibes? Y de, Desde el 2018 2018 9, 20, 20, hace cuatro años cuatro años, sí, así por eso te digo fueron cuatro años intensos mm. eh, pandemia enfermedades, gente que ya no está lamentablemente mm. yo también estuve internado por, por pandemia mal sí. y, y, y nada, fue, fue un momento lindo, duro y de todo, vos. Quinta es, es de todo, hay mucho sentimiento. ¿ves? Quinta es barrio, ¿no? Y, y con eso te, te quería decir si el barrio acompaña eh, al club. Mirá, yo del barrio no me puedo quejar. Mm. No me puedo quejar porque podrán haber algunas personas que por ahí no opinan lo mismo, o no les gusta el fútbol, o, o, o quieren otra cosa, pero mm. nosotros hech hemos hecho cursos ahí. Sí, me el acuerdo. barrio de 10, mm. hay jornadas de fútbol que terminan a veces muy tarde a la madrugada, el barrio de 10. Eh, es más, yo ahora cuando yo entré acá a Quinta de los Pibes había muchas, muchas fiestas, muchos bailes, porque todos quieren ir a Quinta por lo que representan sí. Y yo un medio que por respeto al barrio traté de sacar un poco esas cosas, viste los mm. cumpleaños, tarde fiesta Fiesta de egresado. Tratamos claro, de... Puede ser los sábados a la noche, puede ser, sí, pero sí. capaz no sé, un jueves a la noche, un, un, domingo, un, viernes, un, domingo, un domingo a la noche, claro. es complicado porque el otro día se trabaja. Claro, nosotros tratamos de hablar con los vecinos, vemos, mm. que no, tratamos de no molestar y nada, cuando se puede ayudar, se ayuda. Claro. En pandemia mismo hemos hecho ollas populares. Sí, porque... que ahí estuvimos. Locro mm. esto y nada, ¿viste? Estamos ahí, estamos ahí. Mm. Está bien, está bien. Sí, eh, cuando nosotros fuimos eh, estaban las ollas populares y me imagino la sensación de ustedes cuando los chicos volvieron a las canchas, ¿no? Uh, eso fue impresionante, porque primero empezaron a volver con un papá. Sí. Después venían los dos padres. Y después ya de a poco entrando y ya viste un partido como pasan en fútbol de primera. Sí, obvio. No es lo mismo un partido con gente que sin gente. Vos mm. miramos la tele, escuchábamos los, <risa> los gritos de la, los jugadores ahí. Sí. Y acá era lo mismo, no, no, no hay pa esa pasión de las tribunas, mm. ¿viste? Uno dice a veces, uh, che, hay un montón de gente, puede pasar algo y cosas, pero no necesitamos la gente también. Los chicos necesitan la gente, mm. el grito, el aliento... Y que la pelota gire y el quilombo del de barrio también. Te dice, che, ¿con, claro, ¿con quién jugaron hoy? Claro. Porque se siente y dale quinta y dale el otro y dale. Uh -huh. Y es el fútbol, uh -huh. el fútbol que te lleva. ¿viste? Es un club muy, muy competitivo. Eh, en la liga también es un club muy fuerte, quinta de los pibes. Y siempre están ahí primero. Ahora yo vi la tabla general y están ahí con estudiante de ¿Cómo, cómo ¿Cómo está un poco, si vos querés hacer... Eh, un resumen hasta acá, lo que es la Lifur. No, lo que es la Lifur, nosotros, vos bien lo dijiste, siempre estamos ahí arriba, siempre tratamos de, de, de llevar el club como lo que fue siempre, no mm. porque estamos nosotros, sino entre estos 67 años, 66, no me acuerdo cuánto tiene ya. Mm. Eh, Quinta, siempre fue así. Yo desde que soy chico, el fútbol de adulto, ahora futsal también va primero en la general. Mira. mira eh, fútbol adulto de los viernes. De, de los cinco, viernes, cinco con Lifao, ¿no? Lifau se sí, llama. Sí, sí, mm. La FAO. La FAO, y, la FAO. Y eh, de cinco categorías, dos salieron campeonas. Mira. Y estamos en la general, estamos tercero. ¿Entendés? Que, que, que quinta, hasta, hasta un equipo de bola y tenemos ahora de mujeres los domingos. Sí, ahora vamos a hablar de y, eso. Y también vienen bien viene, viene en la tabla, ¿entendés? Mm. Porque, <risa> no sé, <¿qué> has hecho, <risa> por ahí. Es la camiseta, en los colores, no sé qué claro decirlo. Sí, lo sí. dicen sí. quinta y saben que a quinta tienen que venir mm. a, a poner todo. Mm. A poner todo. Es así. Como decimos nosotros en la canción, quinta, quinta, quinta. Sí, huevo, huevo, huevo. huevo, huevo, huevo, huevo. huevo. Sí, pues, sí, obvio. Eso, sí, ¿viste? Esa es la canción nuestra. Pero no va bien con eso, viste. Claro. No va bien, así que. Estabas hablando de actividades. Sí. Y eso quiere decir que de lunes a lunes el club siempre tenés, tenés gente. Eh, eh, ¿Cómo es un poco esto de.? De que el club tenga eh, movimiento todo el tiempo. Y mirá, eh, el club siempre está prácticamente las puertas se cierran muy poco. Mm. Se cierran muy poco. Ya te digo, ya veníamos con una profesora de tela. Sí. Una, patín, una vuelta tuvieron. Ahora tuvimos de nuevo, ah. de nuevo Patín. Ah, bien. El tema de Patín era más que nada. El tema la de la cancha. cancha. No, claro. viste, patín, viste, era no no teníamos problema con nadie, no mm. pasó nada, pero eh, muchos se quejaban que la cancha se rayaba. Sí. Y bueno, ya dijimos estos son los últimos partidos. Incorporemos patín y el año que viene buscaremos la solución a eso. Claro, Hay que eh, buscar es algún que algún tipo de pintura mm. especial. Claro, será eso cara, digo yo. Trabajaremos todo para mm. conseguir esa, mm. esa pintura, pero son muchas nenas. ¿Vos la ves patín? Claro. Explota mm. eh, patín. En el fondo tenemos kitboxing tela, como te dije. Bueno, Fuxan. ah, armaron en el fondo. Sí. Disculpa, armaron en el fondo sí, para sí, hacer. Sí, ah, bien. Kidboxing de dan lunes, <ríe> miércoles y viernes. Mm. Te la da martes y viernes, bueno, patín, no me acuerdo bien los horarios porque son nuevos. Sí. Este, eh, me hablabas de volei femenino. Volei femenino empezó este año. Este año fueron. Una ¿Cómo chica... te llegó la propuesta, si querés contar? No, vinieron las chicas buscando un club. Buscando un club en Hurlingham porque la mayoría son de hondo, de San Damián, toda esa ah, parte. Bien, variado. Y, ne y necesitaban un club eh, acorde a lo que es volei. O sea, techado. Sí, viste, como que bola y necesita otro tipo de. de... Tiene otras reglas, tiene tal otras Tal cual, cosas. tal cual, viste, la cancha, la mm. red que no se mueva. Claro. Eh, y buscaban también algo lindo para representarse ella sí. con alguien, ¿no? Mm. Y. y, sobre, y todo ella... techado, que sea. sobre todo techado. Sobre sí, todo sí. techado, sí, sí. Y ella nos contaban que la mayoría de los clubes fueron al Defensores. ¿eh? Sí. Y el Defensores ya tenía. Fueron al triangulito mm. Y el triangulito creo también tenían ya volei eh, No, pero no, no, le, no le daba no eh, lo, los horarios Bueno Los días y los que no dijeron del triangulito mm. Y del defensor, a ella le dijeron Mira, si usted quiere hacer volei acá en Urlingan okay. Tiene que ir a Quinta los pibes Otro club y viste claro, que, por te, el... que te nombren tanto el triangulito Como el defensor Olvídate, que, que te pongan ahí otros, sí. A mí, ¿viste? Se me pone mm. la piel de gallina, por así decirlo. Mm. Quiere decir que, que la gente que está en el club... Y a, y, ¿y a usted le, le costó eso del armado de cancha, de pintar la cancha, porque me imagino que hay, hay que pintar la cancha sí igual siempre hay gente viste ah, siempre tenemos bien. gente nos gustó la idea ya cuando mm. te gusta la idea a mí me gustó sí obvio incorporas una actividad más que en el que hace que va, que, que tengas más movimiento el club Tal cual. Eh, obra eh, obra social eh, cuota social eh, cobran todavía están, nosotros pues? no estamos con ese tema porque después de la pandemia viste que dejamos de, de hacer muchas cosas y bueno mm. un tema pendiente es eso de la de la cuota social pero como como yo digo, eh, Quinta se basa mucho en el buffet. Nosotros explotamos bien, el buffet. Bien. Para mí, el buffet es el corazón del club. Mm. No se lo damos a nadie. No no es que. Cada claro, viste que hay clubes que tercializan. Eh, claro, digamos. nosotros no. Queremos mm. explotar el buffet. Bien. cosa que del buffet se mantenga la luz, se mantenga eh, todo. Todas las cosas claro, que empieza, claro. toda la entrada, la entrada que generan los chicos en el fútbol. Eh, pero el bufé es importantísimo. Yo a todos uh -huh. los que me preguntan a mí cómo hacen ustedes, me han preguntado a gente del, del destino, uh -huh. comisiones nuevas, ¿cómo hacen, Chucho? No, no, drama. no le den bufé a nadie. Y el claro. bufé manejenlo ustedes y sean transparentes con la plata. Claro. Tema sí, la plata es, sí. es primordial. Obvio, cuando sí. hay plata de sí. por medio... No, pues, hay que ser transparentes, boletas, gasten esto, gasten otro, y nada más, no, no, claro. no hay nada raro. No. Hay que... Hay que rodearse de buena gente, qué sé yo. ¿Fútbol, fútbol femenino infantil para el año que viene? ¿cómo, ¿Cómo están en ese tema? Sí, nos llamaron y yo la verdad que le dije en estos momentos, no no no tenemos lugar en la cancha mm. y todavía no tenemos gente que se haga cargo. Que se haga cargo de la actividad. ¿Por qué? Porque son nenas, mm. chiquitas, sí, y tiene que estar es gente eh, que esté al 100%. Mm. No un día puedo, no. Si vas a estar, tiene que estar siempre. Si no, me, no. Me, me, me acordaba que cuando le hice la nota a Marcelo y hablábamos justamente del fútbol infantil de femenino, me dice, mira, cuando yo le, le llevé la idea a los clubes, hubo clubes que me querían matar porque es esto, de que no tienen espacio físico, eh, de horario y todo, claro. para, para hacer la actividad. Claro. Pero a ustedes le van a encontrar la vuelta, porque además es competitivo, porque empezó que no era competitivo, yo te sí. cuento. Y ahora se sumaron más equipos y los domingos llevan la misma gente, la misma cantidad de gente que el fútbol sí. ma, eh, infantil eh, masculino, y, y me dicen, viste, me dicen, no, me dice, ya no, no es más recreativo, ahora no, es competitivo. No, es que yo lo veo, yo vivo ahí del club Eidu cuadra y media. Sí. Cruzo la vía para ver y los domingos, si tengo que ir a comprar algo, veo a Eidu, claro. Veo a Plaza como están. claro Claro. explotan esos clubes y, y viste uno no no puede decir sí, vení, ¿no? hay mm. que prepararse, hay que arreglarse hay que, claro, arruarse, hay exacto. que organizarse, ¿viste? Exacto. Y son muchas cosas por eso queríamos terminar este año y el año que viene quién sabe, por ahí sí, obvio, se, se, re, se rehacen, se rearman perdón y pueden encontrarle un lugar, un espacio sí, para la vamos, actividad vamos, tener que hacer otra cancha arriba del <ríe> techo ¿viste? porque ya vale. no, no, no sabemos más dónde hacer cancha ¿viste? entrenar en la calle, viste Venís de, de una reunión. Sí. ¿Se puede contar un poco el tema de, de sí, esa no, reunión? No, primero hablamos con unos padres, un tema, digamos, personal del club, de una mm. categoría, y después estábamos hablando con alguna gente de comisión, el tema de, del cumpleaños del club, que es el 12 Bien. de octubre. Y bueno, 12 de octubre. 12 de octubre, cae miércoles, pero bueno, la idea nuestra es hacer el 23, porque el 16 es el Día de la Madre. Sí. Y entonces el otro domingo, 23, hasta ahora, vamos con esta fecha. Bien. Queremos traer conjunto como siempre, como siempre. Comida, usted eh, armar el escenario. Recién hablé con los delegados que cuenten con los técnicos de, de, de PAPA, con todos los técnicos, ¿no? Claro, tanto claro. de fusar, infantil, adulto. Cuando sí, las la, la, la chicas de vole y ¿no? todos, todos, todos vienen, todos, todo, vienen todo. todos quieren colaborar porque pueden si, hacer una fiesta. Yo tiro una idea, ¿no? Pueden hacer la, la fiesta del deporte de, de, del club. Entonces le, le ponen media hora, ponele 20 minutos, a cada actividad como una muestra. Entonces tenés una muestra, de, pa una muestra de patín, una muestra de tela, en la fiesta te hablo, ¿no? Sí, sí, y sí. Y va sí. mostrando las actividades que tenés. Puede ser... Eh, no te vas yo... a, poner a poner un partido, un partido de no, fútbol no. o un partido de volei pero... No, no, porque esa, en esa fecha viene mucha gente grande, digamos, que le gusta el folclore, le gusta... Me, sí, cosas, me acuerdo, sí, me acuerdo. acuerdo. Y tratamos de traer cosas buenas. El año pasado, mm. me acuerdo, trajimos un grupo de Malambo, estos sí. que, era de, que estaban en el Go Talent, que eran todos gauchos vestidos de cuero, nada Sí, que no de gaucho, yo fui. No, no, yo fui. Que yo menos fui. Yo sí. fui. <ríe> locas las mujeres, viste, teníamos que, bueno, ya está, muchachos, vamos, ¿no? y claro, claro. y otro, y otro. Y otra, otra, otra, otra. Claro, ¿viste? Bueno, vamos a traerlo de nuevo, ¿qué hace? Pero, pero eso es la idea, viste, mm. Armar, todo eso. Nosotros ahora estamos con un chico que sí. estudió también, eh, colega tuyo, periodismo, y como es pariente de uno de ahí, eh, estamos haciendo el documental de Quinta. Bien. Estamos haciendo el documental. ¿Por qué? Porque cada vez nosotros vemos a la gente nueva que entra, padres nuevos. Claro vemos que entra y ven quinta lo que es, todo bien. Pero uno que sabe lo que era quinta antes, eh, contar la historia de lo que era, de la gente que pasó, mm. que no es de la noche a la mañana se hace un club. Claro. Contar Sí, bien, yo vi un, yo vi un, yo vi un video, yo vi un video que era de tierra, ¿no? Sí, sí, sí, mm. sí, pasa que quinta era cancha de once, primero en otro lado, ah, era de bien. tierra. Y después se vinieron ahí una señora donó los dos terrenos, que eran de una quinta, igual. Toda una historia, viste, que es larga. Sí, Pero está bien. por eso queremos hacer el documental, para que la gente sepa quiénes pasaron. Está bueno, y además fueron, ese documental lo, lo pones fotos, en la, en la, en la fiesta. Claro, la idea es llegar a, a ver si podemos llegar a esa, a esa fecha y ponerlo en una pantalla, que toda la gente vea cómo sí. nació Quinta, más que nada. Claro. Cómo nació, cómo, cómo fue progresando, la gente que pasó, toda la historia, la historia del, sí, del, sí, del Club sí, del es. Barrio, ¿no? Obvio, obvio. Ojalá que y, lo puedan terminar. Y en esa historia está Neuén Pérez. Y la idea es meterlo porque, claro, es toda una cronología de, de mm. atrás para adelante, ¿viste? Mm. Y, y está Neuén Pérez, está Pedrín. Pedrín. Está, mm. no sé, un montón de jugadores que, que, que nos vamos a cansar de hablar. No sé, y de, de. Gente, dirigente, eh, qué, sé, yo no sé, ¿Qué, ¿qué, te, qué te pasa en la cabeza cuando ponele, le hacen una nota a Neuén? Yo hablo de, de Neuén. Eh, y, y Nehuen termina la, la, la nota hablando de la selección y dice un saludo a todo lo de William Morris no, eso, no sé, cada vez que lo escucho uno no se, no se cansa no mm. no se cansa y esa alegría que, le, que, que a uno le da porque es un pibe bien, bien de barrio, como lo dicen todos Nehuen Pérez es barrio, mm. es como nosotros decimos que Quinta es barrio y él es lo mismo, él viene con esa humildad, esa tranquilidad. Eso tiene humildad. Mm. entendés? viene, si le piden 200 fotos, y él va a estar sacándose las 200 fotos. Claro. Y una vuelta, nosotros tenemos una tribuna que dice Nehuén Pérez. Mirá, Pero bien. lo que nosotros queríamos recalcar era a los chicos que, eh, que se puede llegar a hacer Nehuén Pérez, pero claro. porque tenés que ver lo que hizo él, el trabajo, mm. el sacrificio, levantarse temprano, domingo a la mañana, acostarse temprano, mm. hacer una vida... Y la familia que apoyó siempre, ¿no? Y la familia que tiene que acompañar, Porque, claro, claro. Eso, eso le, le inculcamos nosotros los chicos. Mm. Le inculcamos eso que, muchachos, esto es trabajo también, no es todo <risa> juego bien y soy el mejor, ¿no? Jugás mm. bien, pero tenés que acompañar muchas cosas. Mm. Y bueno, es un trabajito también que hacemos. Después tienen arriba como para hacer un salón de fiesta, ¿cómo está ese tema? Eh, lo estamos haciendo, eh, terminamos toda la parte de afuera revocado, ya tiene luz en algunas partes pero Bien. se frenó por, te vuelvo sí. a repetir, la pandemia nos frenó mucho económicamente y, mm. y esos dos años fue, era, era mantener el club, mantenerlo lo mejor que podíamos, limpio, mantener la luz, el gas. Sí, que, sí, no con había, los alquileres que, no había de había cancha, de GAC, si claro, se podía jugar o no. Claro, este y nada, mantener lo mejor posible el club mm. y tratar de seguir viniendo a los chicos lo, lo mejor. Vos fíjate que a los chicos nosotros... Eh, juegan una jornada, le damos su refrigerio, tienen su super pancho, su coca. Sí, eso y, lo veo siempre. Y, y, viste, hay que mantener todas esas cosas. ¿viste? Mm. A veces los chicos, a mí me ha pasado en mi categoría, 2011, un nene que siempre me acuerdo, ¿no? Eh, me, se me acercó y dice, chucho yo y no jugué. Mm. Pero me puedo comer el pancho. Claro. Entonces, mm. eso eh, a mí me tiene que motivar más mm. para, o sea, no sé. Sí, yo, yo siempre, yo siempre lo que recalco de, lo, de los clubes de barrio es que es eso, o sea, eh, vos le das de comer, pero vos no sabes si es la única comida del día, eh, el, el, el vecino eh, agarra, por ejemplo, yo, lo, lo que pasó en todos los clubes cuando pasó lo de la olla popular, claro. ahí estuvo, ahí estuvieron los clubes de barrio, claro, claro, sí. bancando ese, ese, ese problema, ese, esa situación, digamos. Sí. Eh, el ¿Vos cómo lo ves? No, sí, sí, el club estuvo ahí al pie del uh -huh. cañón Y estuvieron al pie del cañón la gente del club Porque yo estaba en Quinta y decía Bueno muchachos, vamos a hacer una olla popular uh -huh. Listo, yo traigo esto, yo traigo lo otro, yo te dono. A la media hora teníamos todo ahí arriba la mesa claro O sea, Quinta está, pero sin la gente de Quinta Si, si la gente no fuera como es, uh -huh. tampoco podíamos hacer nada Tampoco se pueden mover los chicos como se mueven Tampoco podríamos tener la cancha que tenemos porque muchas cosas el club compra, pero sí. la mano de obra es la gente, es, el, es la gente que se mueve. Vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. Uno puede tener idea, pero si estás solo, no vas a poder nunca. Solo no pues, se puede hacer nada. Mm. Yo estoy acá hoy al frente, ¿no? Pero atrás mío hay gente que, que responde al 100%. ¿Cuántos años más tenemos Chucho presidente en Quinta de los Pibes? Mira. A veces uno piensa y dice, porque ser presidente es lindo, es este momento, mm. el momento del reconocimiento, todo, pero yo también tengo una familia, claro. tengo mis cosas, mi trabajo, mm. y viste, es... Eh, es... es eh, yo la, es, hablaba con, con el muchacho de, del destino, el presidente del destino, y me dice, esto es un trabajo pero que no nos paga nadie, lo hacemos por, por amor y, y dedicación al club, ¿no? <coughs> Tal cual, yo día mañana quiero irme por la puerta que entré mm. y que en la calle, así como escuché lo del baño, que la gente me felicitaba, sí. que me digan, che, mira ahí va Chucho ese que dentro de todo laburó bien por el club. Claro. Ya está. Ya está, con eso ya está ganado ¿Qué más quiero? Yo mm. no, no quiero, voy los viernes, me siento a mirar, además dirijo una categoría los viernes, me río con todo el mundo, me quedo hasta las 3, 4 de la mañana los viernes a veces. Mirá. Porque es así, porque estoy eh, bien. Sí. Sí, sí, sí. Los sí, sábados vale. voy a dirigir mi categoría, o si no, mm. si hay partidos chivos, estoy todo el día. Mm. Los domingos a veces con Fusal y, y todavía nadie me putió por decir che, loco, este hijo de bebé. <risa> Así que, <risa> claro. quiere, quiere decir que claro, todavía, claro, claro. todavía tengo una chance más. ¿viste? Y, y, viene, y vienen más actividades. Mm. Y vienen más actividades, mm. por eso te digo, volei. Claro. y las la chicas de vole y mm. de 10 vinieron con esa propuesta y. Y no lo dudamos, viste, bueno, vamos a darle para adelante a ver qué sale. claro Las chicas cero, no tenían nada. Mm. Solamente tenían la camiseta quinta, viste cómo son, todos quieren tener la camiseta. Sí. Chicas, nosotros les vamos a ayudar, les ayudamos, con Oscar, Oscar Coronel. Mira, con Oscar le mandamos que, un saludo muy grande. Sí, que él sabe mucho el tema mm. de su trabajo, ¿no? Y se puso a diagramar ahí todo. En un día hizo todas las redes, los... Ah, pandas, claro, sí, sí, le, sí, obvio. Le, obvio. Le armó todo para que las chicas puedan mm. armar ellas sus mm. cosas. Mm. Vienen, a, vienen a entrenar o a jugar, lo arman allí. acá Además, están ustedes, están a, está Teneo Roca, está el Club El Retiro. No hay muchos clubes que tengan eh, vóley femenino. No, acá en la zona no. Por, por eso, eso en la zona. Están jugando por en la liga, no sé si de San Miguel. Creo, ah, que mirá, San mirá, Miguel, mirá, que mirá, no. todavía no Y ahora este domingo juegan. Mira, mi juega, así que cuando quiera está invitado sí, para, para obvio. conocer a las chicas. Obvio, obvio. obvio. Nada más que domingo a las 11 de la mañana, no sé si. Eh, podría, podría ser, podría ser. Así sí, sí, sí. sí. Es sí. una actividad nueva que, qué sé yo. Ellas dijeron que muchas chicas la están llamando porque quieren incorporarse también y. Bien, bien. Eh, no sé, por ahí el día de mañana tenemos una liga de voleibol. ¿Qué es? Una liga de voleibol municipal. ¿Eh? Todo, todo puede tu, ser. Tu fección. Todo puede ser. <risa> todo puede ser. Todo puede ser. Uno no tiene que estar ¿viste? abierto a todo. Está además bien. estas cosas. Está bien. Bueno, muchísimas gracias por, por venir. Por este, de, por este tiempo son las 8 de la noche. Le decimos a toda la gente que nos está viendo. Así que muchas gracias por, por acercarte acá a la hora de Urlinga. No, Fede, vos sabés que yo con ustedes la mejor. Este, y siempre que pueda vamos a estar. A veces mm. los tiempos no nos ayudan. La lluvia, somos, ¿te acordás? La lluvia. Somos gente de trabajo y, y nada. Mm. Eh, vos me decís, coordinamos y acá voy a estar. Dale, quien sea, dale. ¿eh? Bueno, pasó Chucho, el presidente de Quinta de los Pibes, por acá por la hora de Hurlingham. Como siempre decimos, nosotros estamos junto a los vecinos y a las vecinas de Hurlingham, Que ande todo muy bien.